Hola, mi nombre es Manuela Lloreda, tengo 11 años y pues estudio, vivo en Medellín Envigado, bueno entre Bogotá y Medellín y pues nací acá en Medellín, eh, pues también hago muñecas, algunas artesanías y pues ya...